Buen cari amigo. Muy buenos días de Juan Pablo. En este momento estamos haciendo un poquito de freno. El giorno de hoy, ¿qué cosa voy a hacer? La semana pasada he eh, eh, hecho eh, una experiencia. He andado a hacer un entrenamiento de de de, de, de, de, de, voceo, de pugile, de pugile, de pugile. He eh, eh, hecho eh, con estas lesiones y me ha piaciuto tanto. Eh, aunque yo, como pueden guardar, pues, un cuerpo como de, de pugile, pero no son un pugile. Siempre he jugado para el bolo, adiós. Es en mi tempo libre, yo basquet básquet. El giorno de hoy, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer un riscaldamiento de, de voceo, de voceo, de voceo. Para la gente que quiere iniciar a hacer voceo, ¿qué es mejor que hacer este riscaldamiento? este riscaldamiento que, que yo voy a hacer, eso? yo lo he la semana escorsa en la palestra, que son andato. Guarda, me han masacrado el primo giorno, en el riscaldamiento, cinco minutos y de corta. ta ta, ta, ta, ta. 5 minutos de corda, hemos hecho 15 squat, dopo de 15 squat hacemos 15 piegamenti y por último 30 abdominales pero el gordo de hoy, como estamos en Black Friday yo también estoy en Black Friday, vamos a hacer solamente 2 minutos y 10 segundos 10 segundos saltando la corda, dopo de que suene la suene, suene el alarma, el timer Vamos a, vamos a fare solamente 12, 12, 12 scuote. Dopo di do, do, 12 scuote, vamos a fare 12 eh, piegamenti corto, Corto, e dopo di questi piegamenti, per ultimo facciamo addominali. Questo lo vamos a ripetere tre volte. Così come lo voy a fare io. Lo he hecho, la semana si pasada a escorzar en esta lesión de, de, de, de voz, de voce, oiga, me ha hecho morir, pero aquí estamos siempre en forma. Yo espero que tú le metas el empeño. Lo importante, vamos a saltar la corda 2 minutos 10. No importa si tú sbaglias, tú continúa, continúa, es normal sbagliar porque no tú te habíamos la misma re, eh, coordinaciones resistencia, resistir, porque arriba un momento donde tú... Ah, que te va mal el gomito, no, tú te relajas. Si tú sabes encruchar la corda, encruchela. Vamos a ver, en estos dos minutos yo voy a usar un poquito el salto, el saltino, voy a hacer el skip, imposo eh, a faltar con uno, con dos. Lo importante que sea en eh, dos minutos y diez, armonioso, armonioso. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de nuestra movilidad corporal, las brazas, muevo las brazas la espalda, la espalda, hago un poquito de movimiento pélvico, giro, giro, avante, dentro, si pues le envío una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer nuestra actividad, nuestra actividad física, voy a pegar un poco, voy a pegar un poco y lentamente, lentamente, lentamente, siendo a tierra fino donde yo riesca, inhalo exhalo y lentamente y ok cambio cambio cambio cambio cambio Oye, desde la casa Bianca. <laughs> desde la casa Bianca de, de, de milano de milano ok perfecto perfecto me piego un po', como he dicho prima, dos minutos 2 minutos y 10 de corda después hacemos 12 piegamentos, 12 squats dopo del 12 squat facciamo 12 piegamenti e per ultimo vamos a fare 24 addominali addomen, abdomen, addomen firme firme questo è il riscaldamento de, de pugile. dopo poi che tu fai questo riscaldamento puoi iniziare tu lezione la parte tecnica de... De la guardia, pedestro, de sinistro. <risa> me mancan los guantes de, de, de pugili. Prima o la próxima lesión debo, debo portarlo, portarlo para hacer más... Ah, la guardia, la guardia. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a meter el timer. El timer. Nuestro timer. Pero primero me, me hidrato un poco, me hidrato, me hidrato, me hidrato. Ah, me he recordado, ¿no? como un ejercicio muy eh, es un rescaldamiento muy intenso. A lo último, dopo que facha el abdomen, facho 10 segundos, 15 segundos de relajación. Dopo que se la relajación, suena nuevamente el timer e inicio nuevamente con la corda. Me hidrato un poquito. Me hidrato a eso porque dopo noche tiempo fino a la fine. Ok. Perfecto, checamos el timer, el timer que no timer que no lo veo. Saludo muy especiales a toda la gente que nos guarda, que nos guarda de todas partes. Italia, Colombia, México, España, de donde, Germania, de Suiza. Ok, perfecto, checo el timer ok vamos a hacerlo tres veces, tres veces, tres volte, volte. ahora la última volta sonará como como finito ahí debemos hacer la última sesión de de, de, de gamba piegamenti abdomen y relajación aproximadamente esto dura dura poco dai dura 12 minutos 10 minutos 10 10 10 3 rounds, 2 ok Perfecto, voy a iniciar y cual Prepárate. Me el timer. Four, nuevamente, nuevamente. Four, three, two, one, ok, perfecto. Vamos a saltar la corda. Armonioso, armonioso, armonioso. mi relazo. Punta de pie. Punta, punta, punta. Punta. Este primer round lo voy a hacer tranquilo, sereno. Ta ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Chiudo el gomito, quedo el gomito. Me relazo, me concentro. Punta de pie y punta, punta. Les recuerdo, todos los velo que hay hoy, domani se vedrà, Domani, domani, domani. Son dos minutos estos ejercicios, elaboramos este rescaldamiento, hacemos un poquito de, de coordinación, de fuerza, aunque un poco de resistencia. como me piace. después de esto hacemos, vamos a hacer 12, 12, squats. después de squats, Piegamente, después el piegamente, eso <ríe> es abdominales y después de abdomen, pasamos un poco de stretch, de relajación. Tú pues salta la corda, a tu ritmo, lentamente, concéntrate, concéntrate. Vamos a hacer escote profundo. Profundo, fino en fondo, fino en fondo. La gente me pasa, dice, con es mato, con este freno que fa, <ríe> con este esfuerzo vendrá pagado, si sí, vendrá pagado. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Yo soy un arriba tocar este lesiones de, de púgile. 5 minutos de corta. Ok, 4 qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ahora, y corto. Corto, corto, corto. Corto, dodici. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Poi continua. Addome, addome. qua qua la bicicletta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok, la corda, la corda, la corda. Molto lento, Córdoba, muy lento, la corda. Salto de piu, salto de piu, salto de piu. Continua, continua, continua. Continua. Pío su, pio su el ginocchio Pío su. Punta. Vamos a piegar. Va. Nuevamente. Tra. Uno. Dos. Piego. Uno, due, tre. Piego. Uno, due. Piego. Su ginocchio. Su ginocchio. Su, su, su. Normale. Continúa. Tú te tuve. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dodici. estreche, uh. su, hermano, continúa Cosí, continúa, continúa, cierra hermano, ok, nuevamente, viene uh. el sole, viene el sole, paso de lata Cosí, con uno 1-2. 1-2. Imagina, me da 5 minutos de corda, 5. 1-1. Uh, no importa, continua, continua. Sole, sole, dame tu carica, sole. con vehículo de escaldamiento de pugil uno solo cambio tu te due encrocho encrocho encrocho punta Continua Manca uno, manca uno, manca uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dieci, undici, dodici, ok, si va, si va, uno, piegamenti, vai, Addome. va, si va, si va, 4, 5, 6, 7, 5 segundos, 5 segundos, 3, 2, 1, ok, 3, 2, 1, ok, 1, la 1, fatta. 1, 2, 1, immaginami 1, imagíname, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 minuti di corda tu <ríe> 2, tú solamente has fatto due, y 10 segundos, gracias por guardar todos estos ejercicios de física Les recuerdo: si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Ya de eso en puedes iniciar tu lesiones de ¡Oh, Togiri. Hemos hecho rescaldamiento, rescaldamiento Black Friday con, con, con menos, menos alto, 2 y 10. Ok, de cuore, Pablo. Eh, intenso esto, ¿no? ¡Intenso! Ok.